Vamos a resolver este ejercicio en el que nos dan un plano oblicuo V sub A, H sub A son sus trazas y debemos de incluir en él una recta horizontal del plano un punto que pertenezca al plano y una recta de máxima inclinación que pase por ese punto Para resolver este ejercicio lo que debéis de mirar siempre son las condiciones de pertenencia a una recta o de un punto a un plano y las rectas eh, del plano sus características, su alfabeto, bien, si empezamos por el punto A nos piden una recta horizontal de plano, ¿vale? Una recta horizontal es una recta que mantiene siempre la cota, ¿vale? Tiene cota constante, eh, además si esta recta está en el plano las trazas de la recta tendrán que estar en las trazas del plano y por último una recta horizontal de plano su proyección horizontal se da paralela a la traza horizontal del plano, ¿vale? Así que en este caso hay infinitas soluciones, eh, pero pues, han de reunir esas características. Para esto vamos a coger el de cartabón, eh, podemos trazar directamente la proyección vertical de esta recta. Sería esta línea de aquí podría ser perfectísimamente eh, la proyección vertical de una recta horizontal Vamos a ponerle nombre y vamos a llamarle H2 sub Proyección vertical de esta recta Por estar en el plano esta ha de ser su traza vertical La traza vertical de la recta tiene que estar en la traza vertical del plano ¿vale? Eh, con lo cual vamos a hallar la proyección horizontal de esa, de esa traza, ¿vale? Para esto eh, tomamos el lápiz, vamos a poner un color de trabajo y llevando perpendicular a la línea de tierra desde este punto hallo la proyección horizontal de esa traza vertical entonces la proyección horizontal de la recta ha de pasar por este punto pero acordaros es una recta horizontal del plano así que su proyección horizontal debe ser paralela a h sub a así que tomo la escuadra y el cartabón me alineo con la traza horizontal del plano Voy a mover esto para que no me moleste. Me alineo con la traza horizontal del plano y por este punto de aquí trazo eh, la proyección horizontal de la, bus de la recta horizontal del plano que busco y que es la respuesta al punto A. Vale, vamos a llamarle h sub 1. pues esta recta podría ser la solución del de, eh, punto A, una recta horizontal del plano. Segundo, un punto que pertenezca al plano, para esto tengo que tener muy claro cuáles son las condiciones para que un punto pertenezca a un plano y acordaros, un punto pertenezca, pertenece a un plano si se encuentra en una recta que también pertenece al plano. Puedo coger cualquier punto, puedo coger cualquier recta, pero hombre ya tengo la horizontal, esta me vale. Cualquier punto de esta recta horizontal es solución al apartado B, pues ya voy a aprovechar y voy a usar cualquier punto de esa recta horizontal horizontal que he trazado. Voy a trazarlo, prefiero como línea de trabajo para que no se me confunda. Está perpendicular a la línea de tierra, está uniendo un punto en proyección vertical de H y en proyección horizontal ese punto, voy a llamarle P, por ejemplo, puede ser una solución así que vamos a poner que aquí tengo el punto P1, P2, proyección horizontal y proyección vertical y es un punto del plano, ¿vale? pertenece al plano, ¿por qué? porque pertenece a una recta, la H, que está en el plano ¿verdad? Siguiente Nos piden una recta de máxima inclinación que pase por ese punto ¿Vale? Para esto tenemos que tener en cuenta que es una recta de máxima inclinación Es la que me marca la, el máximo ángulo que forma el plano con el plano vertical Y tiene una característica que es que la proyección vertical de esa recta Formará 90 grados con la traza vertical del plano ¿Vale? Y si además ha de pasar por P Pues entonces lo que tengo que trazar es una perpendicular a v sub a por p2, esa será la proyección vertical de la recta de máxima inclinación que pasa por p vale, vamos a hacerlo, para esto tomamos otra vez la escuadra y el cartabón, nos alineamos con v sub a ahí estamos alineados y trazamos 90 grados respecto a esa dirección. Eso sí, pasando por P sub 2. Bien, pues voy a utilizar incluso un color diferente, el rojo, por ejemplo. Esta recta que dibujo aquí es la proyección vertical de la recta de máxima pendiente pasa por P. Voy a ponerle un nombre, voy a llamarle por ejemplo M2 y lo que me queda es hallar la proyección horizontal de esta recta. Para hallar la proyección horizontal de esta recta tengo que tener muy claro que esta recta está en el plano, así que las trazas de esta recta tienen que estar en las trazas del plano. Para esto, esta debe ser su traza vertical, voy a hallar proye la proyección horizontal de esta traza simplemente haciendo una perpendicular a la línea de tierra por ese punto vamos a ver, ahí, ¿vale? bien esta será la proyección horizontal de esta traza vertical así que M sub 1 ha de pasar por aquí seguro por otra parte la proyección horizontal de esta recta M debe estar en H sub A puesto que la recta M pertenece al plano y entonces la traza de la recta tiene que estar en la traza del plano para hallar exactamente la posición de la traza aquí tendría su proyección vertical puesto que es el punto en el que la proyección me está diciendo que la cota de la recta es 0 y para hallar exactamente su proyecto, la, la posición en el horizontal lo que tengo que hacer es perpendicular a la línea de tierra por este punto y esta, este punto aquí será precisamente eh, la traza horizontal de la recta bueno pues M1 deberá pasar por este punto de aquí por su traza horizontal, deberá pasar por la proyección horizontal de eh, la traza vertical y aquí te, volvemos a tener un tercer punto, o sea que quizás nos podríamos haber ahorrado una de estas, ¿vale? Porque ha de pasar por P1, puesto que la recta pasa por P, ¿vale? Bien, en ese caso, rojo, alineo este punto de aquí con este punto de aquí, observo que evidentemente pasa por P1 y esta sería la solución, quiero hacerlo con línea continua, mejor. Ahora sí, repito que alineo este punto con este, o lo que pasa por P1 y eh, la línea que acabo de hallar es precisamente la proyección horizontal de esa recta de máxima inclinación que pasa por P, que nos pedían en el apartado C. Bien, espero poderos haber ayudado. Cualquier duda me comentáis. Gracias.